En nuestra primera noticia tenemos que Teen Titans Go! tendrá un nuevo crossover, y esta vez será con DC Superhero Girls en un episodio especial titulado Superhero Failed. En su sinopsis tenemos que Control Fenómeno hace que los jóvenes titanes y las DC Superhero Girls entren en una competencia, donde sabrán quién es el equipo más fuerte del universo. Su estreno se tiene previsto para el día 20 de diciembre. Continuando con las noticias, recientemente se anunció que Raya and the Last Dragon, la siguiente película animada de Disney, saldrá al mismo tiempo que en Disney Plus y en los cines que estén abiertos en marzo de 2021. Al igual que Mulan, esta película requerirá un pago extra para verla en la plataforma de streaming. Usted no aprende. Entre otras noticias, Adult Swim anunció una nueva serie llamada Eutanasia Adolescente, una comedia distópica sobre la muerte, la familia y la resurrección accidental, que llegará en 2021. Continuando con las noticias, a pesar de un valiente esfuerzo a petición de los fanáticos en línea, la serie DuckTales no recibirá una cuarta temporada de Walt Disney Television Animation, un portavoz de Disney emitió la siguiente declaración a través de Twitter, donde afirma que Doctail sigue estando disponible todos los días en Disney Channel y en Disney Plus en todo el mundo, y que los fanáticos obtendrán un final de temporada épico en 2021. La noticia de la cancelación provino por primera vez de Drew Taylor del portal Collider quien tuiteó el 1 de diciembre que el programa está muy terminado y que ha sido así por un tiempo. La serie estrenó recientemente un episodio especial de vacaciones llamado ¿Cómo Santa se robó la Navidad? Además del final de la serie, los fanáticos podrán seguir disfrutando de diferentes aventuras con el venidero reboot de Darwin Duck actualmente en desarrollo. En el panel de Warner Media realizado por la CCXP Worlds de Brasil, se anunció la llegada de dos nuevas series originales de Adult Swim a Warner Channel, siendo una de ellas Primal, que empezó a emitirse hace pocos días. La segunda serie sería Lazar Wolf. La serie sigue un lobo que lleva un láser en la espalda, y las aventuras que él y su manada de amigos enfrentan mientras pasan el rato en los locales de su vecindario. Esta animación estará disponible en las pantallas de Warner muy pronto. Entre otras noticias, Disney reveló un nuevo avance de Soul, la próxima película animada de Pixar que se estrenará en diciembre por Disney+. En él podemos ver la llegada de Joe a un mundo fantástico después de su muerte y su intento de regresar a la Tierra. Soul llegará a Disney Plus el día 25 de diciembre. Continuando con las noticias, Netflix reveló el tráiler de la segunda temporada de Hilda, serie animada que adapta los cómics del mismo nombre. Por si no lo has visto, la sinopsis de esta serie nos cuenta la historia de una valiente chica que por diferentes situaciones debe dejar su hogar en el bosque para ir a la ciudad, donde encontrará nuevos amigos, aventuras y criaturas mágicas. La segunda temporada de Hilda verá su estreno el día 14 de diciembre. Entre otras noticias, The Walt Disney Company celebró su Día del Inversor 2020 el pasado jueves, detallando una avalancha absoluta de proyectos nuevos y en desarrollo en sus múltiples estudios y marcas durante 4 horas de anuncios. Y aquí en Darktoons les traigo un resumen de todos los anuncios relacionados con la animación. En el apartado de Disney se dio a conocer un adelanto para la función original de otoño en 2021, Encanto. La película llevará al público a Colombia para conocer a una familia que vive en un hogar mágico. En el apartado de acción en vivo tendremos Chip and Dale, que será interpretado por John Mulaney y Andy Samberg. La Sirenita, junto a Hal Bailey, la película de Ron Marshall contará con melodías originales y nueva música de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda. Una precuela del Rey León con el director de Moonlight con música de Hans Zimmer. Pinocho, que cobrará vida con CGI en una próxima función con Robert Zemeckis, donde Tom Hanks interpretará a Gepetto. Peter Pan y Wendy, protagonizada por Jude La como el Capitán Hook y Yara Shahidi como Bell. Children of Blood and Bone, la novela de fantasía juvenil más vendida de New York Times, tendrá una adaptación cinematográfica Ocus Pocus 2, Jungle Cruise y Cruella. En el estudio de Pixar, dos nuevos largometrajes están programados para los cines en 2022, que serán Turning Red y Lightyear, la historia de origen de voz de Toy Story con la voz de Chris Evans. También está la aventura original de la Riviera Italiana, Luca, que llegará a los cines el próximo verano. Por otra parte, la primera serie animada de formato largo de Pixar, Win or Lose, debutará exclusivamente en Disney Plus en 2023. Y se compartieron detalles adicionales sobre las nuevas series de Disney Plus, incluyendo Inside Pixar, Pixar Popcorn y Duck Days. También, Disney Plus presenta una nueva sección de contenido de entretenimiento general denominada Star que en realidad es el nuevo nombre que llevarán todas las franquicias de Fox. Aparte, en la plataforma de streaming tendremos nuevas series animadas, tales como Baymax o Zootopia Plus, que explora los antecedentes de los personajes de la película, o Tiana, que llegará en 2022 seguido de una serie de comedia musical de Moana de formato largo en 2023. De la misma forma, en una asociación única en su tipo, la Casa del Ratón se ha asociado con la compañía panafricana Kugali. Esto para traernos una serie de ciencia ficción original llamada Iwahoo, que llegará a Disney Plus en 2022. Por otra parte, también tendremos una secuela del musical híbrido de acción en vivo y 2D Encantada, que llevará por título Disenchanted, protagonizado por Amy Adams. Pasando al mundo de las guerras de las galaxias, dos nuevas series animadas fueron también anunciadas. Star Wars Vision será una serie de cortos animados supervisados por artistas de anime, y Star Wars The Bad Batch que será un spin-off de The Clone Wars. Y hablando de estrenos, Olan Rogers, creador de Final Space, recientemente subió una actualización en su Instagram oficial de su reciente proyecto animado The Lions Blaze, lo que nos dice que próximamente podríamos tener algún adelanto de lo que será esta nueva animación. The Lions Blaze se materializó por primera vez como un piloto animado de 10 minutos subido a YouTube en 2017. Y ahora parece que el proyecto se transformará en una serie en toda la regla. The Lions Blaze sigue a cuatro amigos que se encuentran atrapados dentro de un juego de arcade durante 15 años. Rogers aún no revela cuál será la cadena que dará a hogar a esta serie, pero ante cualquier novedad los mantendrá informados. Continuando con las noticias, tenemos un adelanto de lo que será Space Jam 2. En esta película, el campeón de baloncesto James LeBron se embarca en una aventura épica junto a Bugs Bunny, quienes quedan atrapados en un espacio digital creado por una IA. Para la promoción de la película, junto con Microsoft y Xbox, los fanáticos pueden enviar sus propias ideas para un videojuego. Dos ideas ganadoras se convertirán en un videojuego de Space Jam A New Legacy estilo arcade y ganarán diferentes premios. Y hablando de estrenos, Netflix reveló el tráiler de lo que será la tercera parte de Desencanto. Una serie animada para adultos creada por Matt Groening. Esta nueva temporada llegará al catálogo de la plataforma en 2021 el día 15 de enero. Entre otras noticias, anteriormente les comentaba que Netflix anunció que la serie Carmen Sandiego ha sido renovada para una cuarta temporada. La noticia fue revelada a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie y los fans se han preguntado cuántos episodios tendrá la nueva entrega, pues la tercera temporada solo contó con 5 episodios, a diferencia de las dos temporadas previas que tuvieron 9 y 10 respectivamente. Por el momento se reveló que esta temporada final de la serie llegará a la plataforma el día 15 de enero. Continuando con las noticias, a través de las redes oficiales de Final Space, se estrenó el primer tráiler oficial de lo que será la tercera temporada. Dentro de lo poco que logramos ver, vemos la travesía de Gary en su búsqueda por salvar a Queen, e incluso vemos lo que parece ser el regreso de Lord Comandante. Anteriormente, Oland Rogers había anunciado que la revelación de un primer teaser sería el 25 de diciembre, pero parece que no pudieron aguantar la espera y liberaron el primer adelanto el 18 de diciembre, junto con la confirmación de que esta tercera temporada llegará el próximo año 2021. Para finalizar, Bitsy Pop estrenó el segundo episodio de Geluba voz. Esto sucedió el pasado 9 de diciembre con el capítulo titulado Lululand. En su sinopsis, Viviane nos cuenta más acerca de Stolas y su hija Octavia, quienes solían ser muy cercanos, pero ahora, debido a problemas familiares, se han alejado tanto que Stolas ha decidido llevar a su hija al parque temático Lululand, que, como dato curioso, está ubicado en el anillo infernal de la codicia